Hola a todos, ¿saben lo que es GPT? GPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAIA que ha cambiado la forma en que generamos texto automáticamente en este video vamos a profundizar qué es GPT y cómo funciona ¿Qué es GPT? GPT significa Generative Pre-trained Transformers es una red neuronal de lenguaje que ha sido entrenada en un campus de textos para generar textos en varios idiomas GPT es capaz de entender el contexto y el significado de las palabras, lo que permite generar textos de forma coherente y natural. Y bueno, ahora voy a explicar un poco de cómo funciona el chat GPT. Este chat funciona mediante el uso de una técnica llamada entrenamiento previo generativo. El modelo se entrena en un gran campus de texto antes de ser fin tuneado en tareas específicas como generar respuestas a preguntas o traducciones automáticas. Y el modelo está compuesto por varios bloques autoatencionales que permiten al modelo considerar el contexto global del texto mientras genera cada palabra. Bueno, y este chat contiene varias aplicaciones. Utilizaba una gran variedad de aplicaciones de generaciones automáticas de textos hasta preguntas y respuestas. Y un resumen de traducciones automáticas, bueno, este se ha utilizado para generar contenido para el SEO, generar texto para el chatbot, entre otras aplicaciones En conclusión, GPT es un modelo de lenguaje impresionante que ha abierto nuevas posibilidades en la generación automática de textos con su capacidad de entender el contexto y el significado de cada palabra GPT ha cambiado la forma en que interactuamos con la tecnología, sí señores y Bueno y aquí les voy a mostrar en contexto cómo funciona este chat GPT Como lo han encontrado se escriben en la web chat GPT Y inmediatamente los va a lanzar a este primer enlace Vamos a iniciar aquí, damos clic Aquí no aparece Street chat, o sea iniciar ya Le vamos a dar en iniciar chat, importante que no traduzcan la página Hasta más adelante Entonces le damos a iniciar ya a mí me cargó porque estoy logueado A ustedes les va a aparecer que se loguen se loguean con el correo Y también les va a pedir un número de teléfono en el cual les va a generar un código y ya este chat funciona de esta manera. Eh, por ejemplo, aquí en negocio de chat. Si le pedimos que nos redacte un correo. Aquí le vamos a pedir un correo para retiro voluntario. Entonces vamos a, a que me redacte este y vamos a ver que nos redacta. Entonces, él aquí inmediatamente va a redactar un correo, asunto, retiro voluntario y miren cómo me redacta el correo el mismo. Ya lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar. Y en sí, este es muy útil porque, como ven, también lo pueden usar para traducir algunos algunos textos. También pueden pedirle que te haga resumen de algunos libros y creo que tiene algunas funciones de operaciones matemáticas. En conclusión, eh, tiene muchas herramientas por descubrir. O sea, que los invito a que ustedes mismos eh, puedan descubrir todo eso. Eh, también pueden pedirle que les prepare un guión. Por ejemplo, este guión ha sido pedido por él. Yo se lo solicité y me creó un guión con el cual les estoy hablando. Y bueno, ya aquí, este es el correo redactado. Ustedes copian, lo pegan en su email y ya. Envían al destinatario y listo. Vamos a pedirle por último que nos cree un guión para... Entonces aquí vamos a pedirle que nos cree un guión para YouTube sobre criptomonedas y miren cómo lo va a crear inmediatamente entonces no mira introducción saludos bienvenidos a mi video sobre Bitcoin y las criptomonedas es algo interesante si tú no tienes tiempo para preparar un guión ya sabes él te va a facilitar eso como les dije esto tiene muchas herramientas se está actuando se está utilizando actualmente para generar ingresos eh, bueno, la, la, la idea es buscar la manera de cómo utilizar la inteligencia artificial, ahí para que nos ayude a generar estos ingresos, como en páginas, en, Frenlaces en, y así. Bueno, eh, sin más que nada este ha sido el video de hoy, espero que les guste y nada, solamente quería compartir este chat porque pues, lo estuve probando estos últimos días y me pareció muy interesante. Entonces saludos y sigan apoyando el canal.